Les damos la más cordial bienvenida a la vigésima tercera versión de las jornadas de diálisis de la Sociedad Chilena de Nefrología. En esta oportunidad, en un escenario post-COVID, en donde nuestro ejercicio cotidiano cambió, cambió producto de la pandemia. Por lo tanto, en esta instancia, y bajo ese hilo conductor, nos vamos a abocar a territorios del área de la diálisis territorial de la hemodiálisis y de aspectos pediátricos todos convergiendo finalmente en beneficio final de nuestros enfermos. En esta instancia entonces, en donde todas las disciplinas están invitadas a participar, uniendo lenguajes y aunando criterios en beneficio final de nuestros pacientes. Una nueva aventura a la que les invitamos a sumarse, que patrocina la Sociedad Chilena de Nefrología para toda la comunidad clínica.